están? Espero que estén teniendo un grandioso día. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y como ya vieron, el día de hoy estoy acompañada de dos hermosuras. <risa> y bueno, el día de hoy vamos a probar, que vamos a probar? ¿Era una comida asiática. Ya, <risa> <risa> yeah. para esto... Eh, nos fuimos a una tienda que está por aquí en Huancayo En donde venden diferentes de estos productos Y eso es lo mejor de todo Así que, ¿por dónde comenzamos? A mi, a mi, a ¿Por los videos? videos. Sí, ya están Exacto, ya, ya lo sabíamos sabía <ríe> Ok, les explico Son estos videos, que son videos negros Esto es el empaque Y para esto solamente lo pusimos en la olla Con todas las especias que necesitaban Y nos recomendaron que lo pusiéramos con un huevito encima, pero en este caso sería un huevito al inglés. Exacto. Así que vamos a probar. <risa> <risa> <risa> <risa> ya está lista, <risa> lista y Ya está, está listo. Se así, ¿verdad? Así es, uh -huh. ¿no? Uy, ya está. <risa> Yo siento que esto así solo. Sabe a, a, a sopa. Como, ajá, como a sopa como, sopa, como a maruchan con silla. ajá <risa> O sea, medio nos estafaron. ¿no? Exacto. Mm. Ah, la verdad que con la yema que... no me gusta, nunca me ha gustado la yema. ¿Te gusta la yema? Así así que no. Mm. Parece, tiene un sabor a esos fideos, sí. este... Esos chinos que venden para hacer este sopa guantán pero son larguitos, confiado. Parecen esos fideos chinos? Mm. Sí, yo creo que con el huevo sí combina bien. Pero, o sea, si lo comes así completo entre los dos, yo creo que sí sabe bien. si ¿Sí, no? ¿Cuántos son los fideos? ¿Calificación? ¿Calificación? 7 Yo lo 10 5 Yo le pongo un Creo Cinco. que me parece Cinco. mucha expectativa, ¿no? Porque dijeron, vidas negros, sí. vidas negros Y yo ellos... dije, vamos a probar y No veo mucha diferencia ¿Sí? ¿No? ¿Qué está pasando? <risa> ok, entonces lo dejamos un gozado uh -huh. ¿Ya? Y luego seguimos creo. comiendo <risa> Ahora vamos a comer son... Creo que lo puedes ir dejando con, con el agua Exacto, pero primero vamos a presentarlo eh, Ok, esto es ramen de pollo, solamente es con vegetales Y como todo esto necesita unos tres minutazos Vamos a abrirlo, se ven así <ríe> Y acá están todos sus condimentos, así que vamos a eh, vamos a, a preparar. Ok, para mientras vamos a estar preparando también este de aquí. Que esto es kimchi. Bueno, este es más o menos picante. Me dijeron que es 50% picante y ya acabo de romper esta cosa. O ya lo ves. ¡Uy! ¡Fail, Oye, mira, este sí viene con su tenedorcito. Pero de tres raro. Ok, y parece que también es como una sopa. Supongo que aquí debe estar todo el condimento. condimento. Sí. Sí. Así <risa> que <risa> vamos a preparar los dos. <risa> ya. Ahora vamos a continuar con los yogures. <risa> <risa> ok, para los yogures, ¿dónde están aquí? Es una cosa diminuta. Pero, ¿dónde están? Okay. No, está <risa> no, dice, no dice de qué es, pero supongo que es. Solo sea, dice yogur, que es. Yogur, Lavore Lavore Es ese de ahí. No sé si lo no <risa> Es probiótico, ¿no? Hemos visto esto no en más creo. Ajá. Okay, en todos lados lo presentan, pero yo pensé que era un poquito más grande. No sé está para. Es muy pequeño. <risa> no, ya escucha. Yeah, Dijo ya, ya escucha. <risa> Una gota por favor. And and two. And and a one, two, one two three. ¿Sí sabía panetón. Sí sabía panetón. Sí sabía panetón. <risa> Lo mismo que pensé, pero no lo quería decir. Es como panetón. Pero es como agua de panetón. panetón. Ajá, agua de panetón. Con, pero con un poquito de durazno. un poquito de durazno. De manzana. Ajá, Porque no ay, tenía la consistencia de yogur en Perú. No, es muy Es líquido. Porque es el concentrado del panetón, ¿no? Pero que si te gusta el panetón, ¿tú? ¿tú? Okay, ¿tú? lo recomendamos. Para que no te sientas tan culpable comiendo panetón. Sientas <risa> es que <risa> sí, ya, ya, ya. Siguiente, bien, ya, ya. siguiente Ah, por todos. El Ando otro yogur Ah, cierto este, este, este, Pero esto es más como una bebida no Es como un yogur O algo así en el ¿Qué dice? Bueno, se supone que por decir Mil quidresas de leche o el Supongo Entendemos que es A la one A la, a la two A ¿Qué one. one, two, -two <tusurra> <tres>. <tusurra> ¿Este sí sabe bien me gustó. Sabe, ¿Sabe al yogur Yomost pero con gasil? Gas, sí. Y líquido, ¿no? Ilíquido. Ilíquido. Uh -huh. Totalmente líquido. ¿Con Calificación. Gas. Calificación. Sí, con tararara, tararara. <risa> Teniendo en cuenta que nuestros yogures son diferentes y que. Esto es como más como una gaseosa. Uh -huh. Sí, es como una bebida. Una gaseosa. Un bol, algo así. Sabor fresa y así, ¿no? Uh -huh. eh, calificación de luna en 10 Bueno, para mí no constituye yogur, no es un yogur Segundo, eh, está rico y como para beberlo a cualquier hora, helado, al tiempo, está muy rico sí. Pero como una bebida, no como yogur, no un 8 8 no. Como gaseosa, sí, como también También un 8, sí, sí, me gusta ¿Como gaseosa? No, yo pongo nueve, porque sabe bien sí, sí, <risa> me <gusta>. Está bueno Ya <risa> Ahora, por los dulces. Sí, ya lo Los dulces. ¿Qué dices? Estoy viendo hacerlo. Está que les ojitas. Ya, estas son como galletitas. son como dos galletitas. Supongo que esto debe ser chino, porque no parece letras coreanas, pero no estoy segura. Ok. Y ahora sí, son dos galletitas. partimos una en dos. No, en tres. André, como papá. Ni se parte. Ayer de yo pasado. Ya, qué asco. Ya. Esto era para anotar, ya. Oh. Tiene olor De niña, al aguán. Tiene, ¿Tiene olor? olor a salado. Tiene olor a salado. Ya, al aguán. A la patria. Es un salado dulce. Ajá. Como cuando entra Masa su boca. salada pero encima azúcar. Mm, yo, mira, yo lo siento como que cuando entra tu boca es salado, Ajá. pero luego lo vas masticando y lo que tiene ahí, que son unos blancos, agro es agro. Es, es como el chicharrón de soya, Con sí, mucha así. sal, con mechones encima. Exacto. <risa> es una combinación, oh, pero me gusta. Oh, <risa> Sabe rara. bien. Raro. al 10, siete siete 1 al 10, 5. Un al diez a mí sí me gustan los <risa> sabores raros. Es que está bueno. No Ok, vamos a pasar por este que se ve también apetito Ya <risa> yeah. Estas son galletitas afrutadas Ajá Exacto, son Bueno, no le no me digan así que ya puse gusto en plan a probar <risa> En lo que va abriendo el otro <risa> Vamos a presentar este Este es como también otra galletita Pero, eh, bueno, este tiene como un empaque un poquito más normalito así como Más fácil Más, más fácil, exacto sea, Para abrir más rápido uh. así. Ya, entonces este también vamos a ir abriendo Pero vamos a comenzar por este Ya Aquí están las galletas Son dos y mira, Creo que tienen un ahí adentro. galleta Su forma es bonita Su forma es bonita, ya A ver, ahora hay que 9 tan buenas Me gustan 10 <risa> 8 so, O sea Es como una rellenita no, ¿Cómo se llamaba? Esa charada? Es como una galleta, con galleta con o soda Con relleno de mermelada de naranja uh -huh. Uh -huh. Pero obviamente mucho más crocantita No no como una soda Yo siento con la galleta mucho, mucho no. más Yo siento crocante. que la galleta no es como soda Es vainilla ¿No? Uh -huh. No, Hay una que no tiene que la bala ahí sola. Como la casino, pero anaranjada. Su, su forma, su colorcito. Ah, ok, bueno. Es la charada. la charada. Pero sabe a casino. Su galleta anaranjada. no sabe a nada. y su Pero es crocante. Y su relleno es este. Con De naranja, pero dura. Esto bueno. Uh -huh. Pero dura. Esto no sabemos qué es, pero vamos a ver. <risa> <risa> es una galleta. Se bueno. supone. Oh. No, está duro. Entonces está pasado. ¿Pero se bien? Es salado. Es salado. Puede comer dulce, no sabe. Siento que es de cebolla. Luego no, dice que es de cebolla. Parece. Parecen los cuelitos. ¿El chancho? Mm, los cuelitos, ajá Ajá, esos que parecen, parecen parecen Poincón Sí, se cosa llama... <risas> Sí Parece, ¿no? Ya yeah. No tiene no, no. no me ha gustado A mí no me gustó No, todo me gusta bueno, a mí yo quiero probar el chocolate sí Ya Chocolate. vamos a pasar por Este de aquí Que, bueno Cuando lo puse al traductor Decía que es como una tarta blanca Así que no sé qué es Pero vamos a ver que tengo mi encargada de abrir Te espero media hora pero para mí me extra me hora. mira es como una galleta ajá es como una galleta a ver por chocolate sabíamos que era mosquera, chocolate Yo sí. pensé que era chocolate sí. es que, que tenía tenga. el mismo o sea que su tenga empaque empaque era parecido. que era chocolate no significa que sea. su papá nos dijo que era chocolate algo así tiene una gallita <risa> Mira, yo, que no el empaque se de... parece sí. al chocolate de México, ¿te acuerdas? El Carlos V creo que Ah, se llama. sí, sí, sí. El empaque se parece. Ya. Ya, ya Muy guay. Ahora tú. Me gusta. Está bien. Está bien. Sabe demasiado bien. Muy rico. Muy bueno. Y galleta. Parece una biscotela. Pero mucho más rica. Pero muchas sí. gracias. Me gusta. Buenas, me enrola. una raíz. Me voy a por aquí. Me gustó. Yo soy sí me lo comí todo. Ya, ok. Ahora vamos a comer bien? estas galletitas. Es como una galletita diminuta. Que eh, según el traductor era de frijol. Así que no estoy segura de cómo vas a ver. Pero mi encargada lo va a abrir. No, Tengo, <risa> Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Ya, pues. Bueno, sus, sus aperitivos salados no son tan ricos. Comentarios. Comentarios no son tan ricos. Más o no menos. Parecen los eh, chicharrones, soya, cueritos que le llaman sí, en otros lados. No, no, no. No, no sabe tan bien. Un uh, uh, pedacito para. Un ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? pedacito más. <ríe> ¿Sí? Cosa de agua. A, la A, A tu A la Insisto. Todo parece chicharrón de soya. Todo <risa> eso ah, me gusta. Está rico, pero parece bien. Sí. Ya no. Sí. Se parece, común. pero este tiene como que un sabor medio integral. Más o menos. No, yo creo que, no sé, yo le siento algo a maíz. Pero más pero claro, no creo que sea maíz. Más, <risa> más a maíz, sí. Tiene algo a maíz, pero básicamente es lo mismo. Uh -huh. Y luego continuamos con este esto, miento. que parece una cocada. Parece... Pero voy a decirte minuto, así que no. encárgate. Qué <risa> mala abriendo! Para eso vengo, ¿no? Para eso me trae. Para abrir. Es que si vieron el anterior video, fue un desastre abriéndolo. En tanques de los dulces, ¿verdad? ¿no? Se vinieron <risa> saliendo por ahí. Por cierto, tienen que ver ese video que es probando dulces mexicanos. Que los dejo por aquí ahorita. Ya. A la una. La verdad, la es, estamos comiendo por ir, pero ya nos da cosa. Sí. Porque, como no estamos acostumbrados a Ori, es raro. Así que, nada más ah. por ustedes. Nada más por ustedes. Nos queremos suscribirse. <risa> <risa> a, a la guan A la one. A la, a la, a la uni. <risa> No sabe muy bien. <risa> Al parecer, lo que está afuera es como queso. Y lo de adentro es algo sin sabor. Bueno, yo lo siento a queso más. Ajá, lo de adentro no tiene sabor y lo de afuera es medio saladito. Pero yo no le siento a queso. Yo, yo le sí siento le queso. siento queso. Ajá, yo le siento a queso. Pero a ese queso es industrial, pues. Que es, Ajá. Que tienen los chetos. Dice que tiene los chetos. Así. <risa> a ese, ese queso. Ya. Ahora vámonos por. Este <risa> el trago al final, eso es el <risa> Ok, esto de aquí es el ramen de pollo Que pueden ver que está aquí Supongo que las bolitas son de pollo <risa> Pongo Las bolas Se la parecen Las bolas Vamos a probar a Esto sí no lo es <risa> <Oye>. <risa> <risa> Llora. No No sopa Está buena Pero sí Comentario Un puñito Un puñito <risa> <risa> me, me puedo atorar, ¿verdad? ¿Cómo ves? no ves sé a hacer. ¿Agradable? A mí se si me gusta Está, está muy bueno Está rico Se parece al maruchan, pero... Pero parece mi allí, ¿no? Exacto <risa> Tiene algo, pero no mucho o sea, Es muy que muy... Un... Sí, se va por ahí Pero el maruchan tiene más sabor que el guinomena y este tiene un cachito de verduras más que el maruchán. Sí. Ajá. Pero sí a mí. Bueno, a mí me gusta mucho, así que... ¿Sí? sí, está rico. Sí, está rico. Sí. Sí, está bueno. A ver, Me gusta. Me ¿Sí? gusta. Está bien. Nueve. Eh sí, nueve. Sí. Sí, nueve. Nueve. Sí, Siguiente ]辛istita. zapa Ahora sí se viene lo bueno. Creo que con eso sí vamos a sufrir, porque eso sí es picante. Entonces... Ay, güey, ay, mis hijos. <risa> Espera, güey, no tengo hijos. <risa> Pero yo también no quiero un masoquista cual. Ay, ay, ay, ay. ay. <risa> pico, pico, pico, pico. Ay. <risa> Wey, Yo yo yo ¡Se los dije! Ah. Chávez, ¿tú tienes que sentar y yo o sea, al mismo Comadre Salud Imagínate que es este saque. saque Y salud Un realidad de agua En serio Está picando serio? feo Pica demasiado Me pica hasta el labio Dios mío El ojo me llora Estoy llorando <risa> Me <Debe> <risa> no, es sí pica En Sí pica fuerte. Sí pica Decían que es al 50 Pero Decían no, es que es al 50 todo. ¿Cuál cincuenta 150? ¿150? Es que fie... al inicio no se siente. Estás comiendo vaca, estás sintiendo. Y se mete en. Se mueve todo y. ¡buah! Es como si explotara tu boca. Ajá, se prende así. Y te pica, pero. ¡Ay, cómo Hasta te pica! <risa> Las traducciones de no. eso es todo, eso es todo. Sí. Eso es todo, amigos, No me tiran. Sí. Falta el último, el sí. final. El que hemos guardado. No me meto. ¿Y quién te ha dicho que tú vas a tomar? No. ¿Sí? Ya, dale una Esta vez. sección es, es, es para mayores de 18. No, no, <ríe> Qué mala. <ríe> <ríe> ya bueno, este es el saque. ¿Es vino de arroz? ¿Sí? El licor, no, de arroz. Es licor de arroz. Licor de arroz. Licor de arroz. Vamos a imaginar que estamos. Corea! Ay, Ay, ahí, que en ahí, te Hacia... ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! Ya. ¿Sí? Per... ¿Sí? Arru... Salud. <risa> He corrido a todos. ¿Enfrente? No, creo que. No, un poquito? <ríe> no, sí. o sea, que, que huele muy rico? Me huele a. Manzana, huele a manzana. Es de manzana, ahí dice. ¿Qué tal? Está rico. Suavecito. Suavecito. Suavecito. Suavecito. Riquísimo. Muy, Está bueno. muy rico. Es como un jugo de manzana con un poquito de, de licor uh -huh. del licor sí. O sea, bueno. Me muy Está muy bueno. Está rico. Así hacen. Bueno. Pues. Siempre. Es la mesa. Mi mesa es de vidrio. entiendan Siempre hacen eso. Muy rico. Ahora sí, eso es todo, amigos. Muy rico. 10 de 10. 10 de 10. 10, de 10. Sí, a 10 de 10. 10 de 10. 10. 10. Y bueno, gente chévere, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Algunas palabras, hermano. Gracias por la invitación. <risa> Volveremos Muchas gracias. cuando nos llamen. <risa> y por si no saben, nos llaman de año en año. ¿Cierto? Sí, ¿eh? Cierto, el año ¿Por pasado no grabamos de año en México Es que todo el año juntamos Para comprar, ¿Para comprar todo La pobreza, el COVID, la pandemia Ya saben <risa> <Sí>, la hipotenusa <risa> <Sí, la hipotelusa. risa> Salud, que digo <risa> adiós <risa> Bye <risa> Sin más que decir, nos retiremos Y nos vemos en el siguiente video bye Bye